Buenos días, hermanos de Madmin Colombia y Madmin Latinoamérica. Mi nombre es María Elizabeth López Forero. Es para dar mi testimonio. Y es el siguiente. Yo llegué a la empresa a recoger un dinero, y yo estoy en casa. Yo salí con mi dinero, regresé al apartamento, y todo estaba muy bien a las dos y media de la mañana me desperté con un dolor de garganta dolor en la cabeza los oídos pesadez en los ojos y muy mal y yo lloré con la oración del pastor david que, que que hay en las oraciones de daniel escogí una oración y oré y no se me pasó al amanecer oré con eh, puse la oración del pastor principal alrededor de una hora, tampoco se me pasó, o sea, el pañuelo tampoco. Entonces dije, definitivamente tengo que llamar al pastor David para que ore por mí. el pastor Yo llamé al pastor, le dije lo que me dolía, el pastor oró y bueno, yo me sentí mejor, desayuné bien, y yo, eh, yo me fui a hacer otra labor, y esos síntomas continuaron. Entonces, yo me fui, tomé la, la foto del pastor principal, eh, le, le, puse las manos del pastor principal contra mi pecho, oré y me llené de fe. Eh, dije, voy a creerte, Señor, que Tú eres poderoso. Y, y, y, y permanecí en la fe y me declaré sana. Dije, estoy sana en el espacio espiritual de mi pastor principal. Eh, esto para darle la gloria. Adiós. Para darle la gloria al, al Señor Jesucristo y al amado Espíritu Santo de que estamos en Malmín y estamos siendo protegidos en el espacio espiritual del pastor principal y por sus oraciones que desde allá donde está nos está protegiendo. Las veces que lo he llamado. Él ha estado atento, él ha estado muy solícito para atenderme y para orar por mí. El, eh, una y otra vez lo he tenido que llamar. Eh, y eh, muchas bendiciones, muchísimas gracias.